Buenas tardes, buenas tardes a todos los que ya nos ven. Bienvenidos a este miércoles 3 de marzo del año 2021, Colegio Howard Garner revolucionando la educación en esta pandemia. Pues bienvenidos, sean bienvenidos. En esta ocasión les traemos una plática muy, muy interesante. Nos acompaña nuevamente la licenciada Sandra López Castro, nuestra directora general. Y hoy en nuestra plática tenemos al profesor Dave, mejor conocido, ¿verdad?, en nuestra comunidad, eh, Mr. Montes de Oca, que nos trae una plática muy interesante acerca de las inteligencias múltiples. Licenciada. Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando. Es un tema muy interesante precisamente el que nos va a dar hoy el profesor David, eh, dado a que nuestro nombre es Howard Gardner y va a hablar sobre las inteligencias múltiples. A mí me gustaría eh, recordarles, quien nos quiera conocer, eh, que estamos ubicados en la calle Emiliano Zapata, número 47 lo conocen mejor como parvial, muy céntrico aquí en la comunidad de Jutepec, en la colonia El Castillo, ¿sí? Eh, vamos a estar eh, muy contentos de recibirlos, quien quiera con, eh, conocer nuestras instalaciones, lunes, miércoles y viernes de 9 a 2, eh, pueden visitarnos. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Obviamente tenemos todas las medidas eh, de... Sanidad que pudiéramos tener, nuestro alcohol, nuestros tapetes, nuestro termómetro, medidor de temperatura, todo, contamos con todo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Muchas gracias, licenciada. Las, los dejamos y las dejamos en compañía de nuestro compañero, el Prof. Dave. Adelante, el profesor. Buenas tardes, bienvenidos todos. Gracias, buenas tardes. Uh, efectivamente, mi nombre es David Montes de Oca, soy el profesor de inglés, en Howard, uno de los profesores de inglés en el colegio Howard Garner Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un poco de información acerca de la teoría de las inteligencias múltiples propuesta por Howard -Karner. Eh, Pues, sin más, vamos a empezar a hablar acerca de qué, es, qué son las inteligencias múltiples. ¿Qué, ¿Qué es lo que significa? Muchas veces, durante muchos años más bien, durante muchos años se le catalogaba la inteligencia o se cuantificaba por medio de qué tanto podía una persona leer, qué tanto podía escribir o qué tan buena era su comunicación en general, al igual que su conocimiento matemático o su capacidad matemática. Sin embargo, el psicólogo Howard Gardner nos presenta una teoría y nos habla acerca de que hay en realidad ocho inteligencias múltiples que todos los humanos poseemos en, con una afinidad distinta hacia una o dos o incluso a veces hasta más de dos de ellas. Pero esta afinidad para las inteligencias nos ayuda a comprender, a entender y a aprender de nuestro mundo alrededor eh, de mejor manera, de a, a forma de que podamos, de que podamos entender y Comunicarnos con el mundo exterior de ciertas maneras. Estas ocho inteligencias son las siguientes. Eh, una Están las inteligencias naturalista, musical, interpersonal, intrapersonal, lingüística, lógico-matemática, virtual-espacial y kinestésica. O corporal. Estas son las ocho inteligencias propuestas, según Howard Garner, que nos indican que hay diferentes formas de tomar conocimientos, de realmente hacerlos nuestros, de acuerdo a las, a las afinidades que tenemos a los diferentes tipos de inteligencia. Hay quienes leer o contar historias se les haga más fácil que a algunos que hacer cuentas, sumas, incluso las, las tenidas multiplicaciones o las tablas de multiplicar, para algunos a otros se les facilite bastante. Y con, estas, con esta teoría de las ocho inteligencias nos podemos explicar un poco mejor o nos da a explicar un poco mejor a qué se debe esta diferencia, porque a algunos se nos dan más fácil unas cosas que a otras. Empezaremos entonces con la, las inteligencias naturalista y musical. Howard Garner nos habla que la inteligencia naturalista es aquella que nos permite explorar el mundo literalmente en la naturaleza, por medio de las plantas, los animales, la tierra, las rocas, las flores, este, de cualquier forma que podamos realmente experimentar el mundo en su modo más natural. Esta, naturale esta inteligencia que es la naturalista nos ayuda más a identificarnos, a entenderla e incluso a usarla para entender algunos otros temas donde tal vez se dificulte un poco eh, podemos ver muchas veces que hay niños que están más cómodos estando afuera de la casa que adentro hay quienes están más cómodos con tocando insectos animalitos mientras hay otros niños que absolutamente le tienen pavor o miedo y estas diferencias es donde marca cuál, qué tan alta está o qué tan afina qué tan uh, fácil les llegue la inteligencia naturalista. Cabe mencionar que todas las inteligencias, las ocho inteligencias, pueden ser trabajadas y pueden ser todavía mejoradas individualmente por medio de ejercicio y actividades, pero sí, siempre va a haber alguna, una, dos o incluso hasta tres inteligencias que más fácil se nos hacen, ya sea para entender Cosas alrededor del mundo, memorizar o incluso expresarnos. Por lo mismo, también tenemos, a, nos habla Howard Garner, de la inteligencia musical. La inteligencia musical nos permite comprender la información cuando viene con ciertas, ya sea tonadas, con ciertos tonos, con ciertas um, canciones, ruidos, cualquier cosa que venga más del oído, que es lo musical. Es más fácil de entender. Alguien posiblemente entienda mejor uh, algunas piezas musicales, hay quienes entiendan mejor los instrumentos musicales y se les dé más fácil escuchar las pequeñas variaciones. Y eso es debido a que se interviene. su inteligencia musical es un poco más elevada que algunos otros compañeros. Sin embargo, es otra inteligencia, como dije, que todos tenemos. Todos somos capaces de reconocer ciertos sonidos, ciertas palabras, ciertos ritmos. Y de igual manera, estos pueden ser utilizados como herramientas de enseñanza. El día de hoy, entonces, me enfocaré en estrategias para usar estos métodos para enseñanza o al momento de enseñar a nuestros chicos. Um, por ejemplo, cuando estamos queriendo que entiendan algún tema matemático, podemos incluso a ayudarnos con temas ya sea canciones, rimas, poemas o también si su inteligencia es más naturalista podemos apoyarnos con ah, plantas, animalitos, con ejemplos que realmente están o incluso sacándolos literalmente a un patio, a un parque o a algún lugar este, ecológico donde puedan sentirse rodeados de ella y realmente lo puedan captar un poco mejor. Como nuestro, con nuestra primera actividad que quiero mostrarles, mostrarles el día de hoy, es con plastilina. ¿Mismoni si me puede ayudar con la demostración? Aquí les tengo una actividad muy fácil, por ejemplo, para usar a una o dos de las inteligencias. En este caso, Mismoni nos va a ayudar a usar nuestra inteligencia naturalista y meteremos la kinestésica más adelante explicaré un poco a qué me refiero con la kinestésica pero mismo ni se me puedes ayudar a moldear tus, tus este, plastilina tu plastilina en pequeños palitos y trata de representar mm, tu flor favorita o incluso un árbol o algo por el estilo mientras es mientras los niños están haciendo eso están asociando con lo que han visto en la naturaleza, que les ha llamado la atención, tal vez algunos colores, algunas formas, o incluso en algunos niños, que tan peligrosos o interesantes son los especímenes en la naturaleza. Aparte de que lo estamos haciendo pensar en eso, estamos haciendo que muevan sus manos, están usando la inteligencia kinestética, que más adelante explicaré un poco más, pero está viendo una experiencia donde está, usando, está conectando tanto su inteligencia en la realiza junto con otras. Muchas veces, y la mayor parte del tiempo realmente, usamos más de una inteligencia a la vez para comunicarnos con el mundo. Ya sea para aprender, para expresarnos, o incluso solo para divertirnos, muchas veces, entretenernos. Ok, mis nómicas están terminando. Ahí está normalmente las actividades como esta no pueden tardar mucho tiempo, pero puedes incluso hacer diferentes actividades similares. Aquí el punto es hacer que usen más de una inteligencia a la vez. Incluso podrían ponerle alguna <coughs> perdón, podrían poner alguna rima en el fondo, alguna canción, algo que tenga algún significado educativo o bien, también música que tenga tiempos específicos que suban y bajen para mantenerlos concentrados incluso en su actividad. Ese tipo de de ambientes que hace, hace muy ameno el aprendizaje para nuestros chicos con inteligencias naturalista o musical, al igual que otras. Gracias, mismo niño. Ok, a continuación hablaremos de las siguientes dos inteligencias. Esta sería la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Estas inteligencias van muy de la mano, ya que ambas nos ayudan a, cómo, a, nos ayudan a entender cómo eh, interactuar con personas a nuestro alrededor, al igual que entendernos a nosotros mismos, empezando por lo tanto con la inteligencia intrapersonal. Las personas que tienen una inteligencia intrapersonal o que son más afinas a la inteligencia intrapersonal son más dados a aprender por, por sí mismos. Son incluso muy, muy motivados a ser independientes. Les gusta aprender por sí mismos, aprenden mucho viendo a otros y buscando esas mismas cualidades o incluso fallas en sí mismos. Tienden mucho a la introspección. Este tipo de personas, entonces, les beneficia llevar cosas como un diario, donde analizan sus propios pensamientos, a meditar, donde realmente tratan de acordarse de sus experiencias, de lo que sintieron. Y de ahí pueden entonces interactuar mejor con las personas a su alrededor. Se pueden entender a sí mismas y, por lo tanto, pueden entender, ahora sí que como dicen, se les hace un poco fácil eh, ponerse en los zapatos del otro dependiendo de qué tan trabajada tengan la inteligencia intrapersonal o bien qué afinada o qué destacada sea en ellos, qué dominante. Por el otro lado tenemos la inteligencia interpersonal. Estas son las personas que muchas veces se les llega a conocer como muy sociables. Esto es porque las personas que tienen una inteligencia interpersonal bastante dominante o que están más afinas a ella, Pueden entender mejor las necesidades, pensamientos o a veces hasta sentimientos de las personas a su alrededor, incluso muchas veces más fácil de, de lo que lo entienden en sí mismos. Por lo tanto, este tipo de personas o este tipo de chicos se benefician del trabajo en equipo, a diferencia de los de intrapersonal que se preocupan más por de adentro y realmente pueden hacer el trabajo solo más fácilmente. Nuestros chicos con, con inteligencia interpersonal se benefician más de esa interacción entre personas, analizando e intercambiando ideas, comunicándose. Este tipo de inteligencias, entonces, tiene mucho que ver con cómo sociabilizamos. Como dije, todos tenemos todas las inteligencias y todo va por niveles. Algunas inteligencias las tenemos más altas que otras y es donde existe la oportunidad para trabajarlas y realmente poder usar nuestras ocho inteligencias en nuestra vida diaria. A continuación, si me puedes ayudar, Miss moni, con otra actividad, me gustaría compartirles otra actividad que tenemos para trabajar nuestras inteligencias intra e interpersonales. Para esto, una, un pedazo de hoja blanca nos servirá bastante. Tanto para nuestros chicos con inteligencia interpersonal como intrapersonal, había dicho se beneficia mucho de la sociabilización, ya sea porque a algunos les guste aprender de sí mismos y en sí mismos antes de aprender en otros, pero igual se pueden comunicar fácilmente con otros. En esta otra actividad combinamos un par de inteligencias más, precisamente. Aquí escribiremos un poema o un chiste, No tiene que ser demasiado largo. porque qué un poema o un chiste? Aquí podemos trabajar con un poema, podemos trabajar un poco nuestra inteligencia musical al mismo tiempo que trabajamos la lingüística, que nos habla de la escritura. También nos ayuda a, a, a entender un poco mejor... Perdón, no quiero distraer la música. Ok, entonces, este tipo de cosas, este tipo de actividades nos ayuda a trabajar nuestra inteligencia musical, al igual que nuestra inteligencia intrapersonal e interpersonal, porque un poema puede ser muy personal o puede ser algo que alguien le haya compartido. También eh, lo, lo musical, porque los poemas tienen que hacer ese ritmo cuando o, un poema rima especialmente. Y será interpersonal, porque cuando compartimos algún chiste o algún poema con los compañeros, adquirimos alguna reacción normalmente positiva. Mismamente, ¿te gustaría compartir con nosotros este chiste o poema? Sí, fue un chiste. ¿Qué le dijo un árbol a otro árbol? Chiste de hoy en la mañana, en primer grado, nos dejaron plantados. <risa> Excelente. Exacto, y al momento de que los chicos interactúan al compartir una risa o incluso un sentimiento lindo a través de un poema, podemos trabajar estas inteligencias de esta manera. A continuación, entonces, a trabajar, hablaremos acerca de las inteligencias lingüística o este, lingüística y la inteligencia visual espacial. La inteligencia lingüística, de acuerdo a Howard Garner, nos habla que es la inteligencia que nos ayuda a procesar mejor la palabra, la comunicación por medio de la palabra. Ya sea escrita, por medio de que la lean, al leer las palabras, ya sea instrucciones, un cuento, un poema, lo que sea, procesan la información un poco más fácil. Se da incluso que hay chicos que por más que tratan de leer el mismo párrafo cinco veces, se les complica un poco entender es lo que quiere decir el texto. Y es por eso, porque podemos todavía trabajar un poco más la inteligencia lingüística. Eh, también podemos trabajarla, o también las personas que tienen inteligencia lingüística bastante alta, pueden escribir mejor, pueden escribir, eh, escribir sus pensamientos y sentimientos más fácilmente, una vez más, por medio de la palabra. Se les da un poco más entender incluso las estructuras gramáticas y las reglas gramaticales que se usan seguidas y también al momento de escucharla hay quienes pueden escuchar una clase de una hora sin problemas sin embargo tenemos algunos algunos chicos que se les dificulta escuchar una clase todo el tiempo estar nada más escuchando una sola voz se le vuelve monótono esto es tal vez porque su inteligencia lingüística requiere un poco más de trabajo porque están las palabras las oyen pero no las están procesando de la misma manera que una persona que tiene una inteligencia lingüística un poco más elevada o más trabajada. A eso me refiero a que realmente las palabras ya sean escritas escritas por ellos mismos, o que alguien más las haya escrito y, y ellos las lean, o bien que se las digan, la van a procesar super fácil. Por eso es la inteligencia lingüística. Por el otro lado, tenemos la inteligencia visual espacial. En esa inteligencia, esa inteligencia nos indica que podemos procesar las cosas más fácilmente por medio de lo que vemos, por medio de lo que está a nuestro alrededor, literalmente visual. Podemos, las personas que tienen inteligencia visual, espacial, bastante elevada o dominante, tienden a ser muy buenos recordando tanto dimensiones como distancias, colores, formas, y por lo tanto se les da muy fácil ya sea ir en una caminata por el bosque sin perderse, seguir un mapa solamente con leerlo, imaginándose las tres dimensiones más fácilmente, o bien recordar algún dibujo, alguna persona o algún lugar y crear un retrato. Por lo tanto a estas personas se les hace más fácil tanto expresarse como entender las cosas por medio visual, ya sea por dibujos por medio de mapas, como había mencionado, por medio de fotos o videos. Lo que consumen visualmente con su vista va a ser lo que más fácil procesen. Un ejemplo, entonces, pictográfico, les puede servir más que todo un párrafo de un libro. incluso. A, a continuación, Miss Moniz, ¿me ayudas con la siguiente actividad? Ok. Ahora Miss Money nos va a ayudar trabajando con plastilina una vez más. Vamos a ayudar a que estos chicos, o podemos ayudar con esta actividad a que los chicos trabajen su inteligencia una vez más kinestésica, que aún no he hablado de ella, y su inteligencia intra e interpersonal, al igual que la visual. Miss Money, si te puedo pedir que con tu plastilina trates de armar un autorretrato, ya sea solo de tu cara o como ¿cómo crees que te verías tú en plastilina. Al hacer esto, los chicos entonces empiezan a ver a sí mismos. Pueden incluso hacerlo frente a un espejo donde realmente se empiezan a analizar a sí mismos. No, pues mi brazo es así de largo, me llega hasta la cintura, mi cabello, mi cabello es liso, lacio, mi cabello es, es de, en curvas. Eh, se analizan realmente a sí mismos. Una vez más, están usando su inteligencia kinestésica porque están, están haciendo algo con sus manos. Están realmente trabajando el material, lo sienten, lo pueden hasta leer si es necesario. Y también nos ayuda a trabajar <coughs> la inteligencia visual e espacial, pues, a final de cuentas, están tratando de recrear lo que ven de una manera física, externa. Ok, Miss Mommy, si nos puedes enseñar lo que llevas detrás. Oh, ok, <ríe> también podemos dejarla terminar. Entonces, como estaba diciendo, al hacer esta actividad, los chicos entonces tienen la oportunidad de verse a sí mismos, de, de incluso expresar cómo creen que ellos se ven a otros. Muchas veces lo que otros perciben, no es lo que nosotros percibimos, y eso es algo que realmente de, deberíamos trabajar un poco más. Que se vean como son que realmente les guste quiénes son. Excelente. A, aparte de que están, teniendo, están trabajando con un material, pues se están divirtiendo muchas veces, como dije, nuestras inteligencias, eh, nuestras inteligencias varían, nuestra inteligencia visual espacial varía. Y es interesante ver las perspectivas de otros acerca de cómo nos vemos y de cómo nosotros vemos a otros. Gracias, Miss Moni. Pasamos a la siguiente diapositiva. Después tenemos la inteligencia kinestésica corporal y la inteligencia lógico-matemática. La inteligencia kinestésica corporal que ya vengo hablando desde que comenzamos la plática, nos habla que las personas con esta inteligencia más alta o incluso que se les da más fácilmente, son aquellos niños que incluso se les llegaron a llamar inquietos. Porque no, no les gusta estar en un solo lugar, quieren realmente sentir el mundo, quieren experimentar el mundo, no solo verlo, lo quieren sentir, lo quieren tocar, lo quieren mover, lo quieren afectar con su cuerpo incluso. Estos niños se benefician entonces mucho de actividades como bailes, saltos, actividades físicas, como deportes, juegos, donde, donde realmente haya esa, ese movimiento constante. A muchos de estos, de estos niños entonces pueden también expresar, expresarse a sí mismos más fácilmente por media kinestésica, el baile, la creación artesanal. Eh, incluso el simple hecho de, de moldear o crear cosas, ya sea con blogs, a, con papel, con bambú, con periódico, literalmente cualquier cualquier cosa que sea algo manual, las manualidades, por tanto, se les da más fácilmente tanto para entender algún tema como para expresar sea, y tenemos, por otro lado, la inteligencia lógico-matemática. Esta inteligencia, al igual que la lingüística, son las inteligencias que más se tomaban por en cuenta ¿no? antes de que Howard Gardner nos, nos presentara a las ocho inteligencias. Y esta inteligencia, la lógico-matemática, es la que nos facilita entender las, los patrones, las, las repeticiones, las fórmulas, los números, las cantidades, cualquier cosa que, que requiera matemática o una fórmula de, de causa y efecto, se les hace más fácil comprender. Por lo tanto, las matemáticas, las, los rompecabezas, los misterios incluso, se les hace más fácil y más interesante. La inteligencia lógico-matemática, por lo tanto, puede ser reforzada y utilizada mejor todavía cuando la, com la combinamos con otras inteligencias. Y podemos fortalecerla cualquier inteligencia si combinamos varias a la vez. Especialmente una vez que conocemos cuál es nuestra inteligencia dominante. <coughs> ¿Por qué nos serviría saber esto? Saber nuestra inteligencia dominante nos puede ayudar a a entender mejor el mundo, y no solo eso, ayudar a que otros puedan entendernos mejor a nosotros. Uh, Miss Money, si me ayudas a terminar con la última actividad. Para esto, vamos a usar una hoja en cuatro piezas y un par de dados. Los juegos matemáticos que, que envuelvan o involucren a más de una inteligencia, van a ser extrem extremadamente beneficiosos para aquellos chicos cuya inteligencia lógica-matemática no está tan alta como su alguna otra de sus inteligencias. Vamos entonces, Miss a usar nuestros dados para practicar la multiplicación. Lanzaremos nuestros dados y escogeremos, por ejemplo, el de la mano izquierda, lo multiplicaremos por el de la mano derecha cualquier momento lanza 6 ¿Lanza? en la mano izquierda 3 mano derecha 6 por 3 18 Exacto. lo pongo aquí, ¿Lo pongo aquí? ¿Sí? Por favor, sí. listo otra forma de trabajar este ejercicio es que en lugar de que multipliquen uno por el otro, les demos a escoger antes de que lancen los dados si quieren que se multiplique por sí mismo o que se multiplique por 10. En este caso digamos por 10. Por 10, por 10. Lo sumo y multiplico por 10, ¿es correcto? Correcto. Entonces sumamos lo que está en cada lado y lo multiplicamos por 10. Al Cinco, estar haciendo este tipo de juegos. Perdón, adelante. Que no salió. salió. Siete por 10, 70. Excelente. ¿No es Con este volta? tipo de juegos podemos trabajar la inteligencia kinestésica porque están dominando algo y están tratando de trabajar su conteo mental. La, la inteligencia lógico-matemática. Y aparte de que es un juego de azar, podemos incluso usarlo para explicar las probabilidades de que salga un número u otro. Ok, en este turno vamos a sumarle 10 o a restarle 10. Eh, sumarle 10. Ok. 4 y 4, son 8 más 10, 18. Ok. Ahora, podemos poner todo tipo de reglas. Gracias, Miss Moni. Podemos poner todo tipo de reglas a este tipo de juegos. Por ejemplo, pudimos haber estipulado que el, la meta del juego es llegar a 100 antes que los demás. Es un juego de azar, por lo tanto, les explicamos que las probabilidades son inmensas. No hay. No hay un ganador tan obvio ni un perdedor tan obvio. Cualquier cosa puede pasar. Al mismo tiempo, como no hay perdedores y ganadores tan obvios, todos tienen la oportunidad de ganar o verse perdiendo e intentándolo de nuevo. Y al mismo tiempo de que generamos esa emoción, estamos trabajando varias inteligencias a la vez, tanto la interpersonal, porque están compitiendo con sus compañeros e interactuando, la kinestésica, porque están dominando algún material con sus propias manos y lo están viendo, y la lógica matemática, donde están haciendo cuentas. Puede ir desde algo tan sencillo como como dije, de nada más sumarle 10 o sumarle el mismo número, a algo tan complicado como multiplicarlo por 10 o multiplicarlo por 100 o por 1000 o cualquier cosa. A este tipo de juegos se presta mucho a a que son variados y nos permiten cambiarlos de acuerdo a lo que necesitamos reforzar. Con esto entonces me gustaría dejarles una, una palabra de Howard Gardner que nos recuerda o nos comenta que el más grande error de los últimos de los últimos siglos es enseñarle a todos los niños como si fueran una variante de uno solo mismo y por lo tanto ¿no? se justifican o nos justificamos en enseñarles todos de la misma manera cuando podemos realmente usar más formas, donde podemos realmente usar el mundo a su alrededor para que lo entiendan, lo, lo puedan puedan expresarse mejor en él y puedan realmente apreciar el mundo a su alrededor. Enseñémoslos entonces a nosotros. O chicos que hay más de una inteligencia hay más de una forma de destacar y que todas son igualmente válidas y principalmente que todas se pueden trabajar todas pueden ser mejoradas y todas pueden ser herramientas para nuestra vida diaria ya sea personal o profesional con esto entonces le regreso el micrófono a mis autoridades escolares muchas gracias por su atención y Gracias, profesor David, efectivamente todos somos inteligentes, tenemos unas más predominantes que otras, ustedes habrán visto mi inteligencia visual, no ha sido trabajada aún como debería, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, ¿verdad?, mejorando cada día más. Muchísimas gracias, profesor. De verdad, eh, te lo dijimos y te lo volvemos a reiterar. Nuestras felicitaciones por esta exposición muy digerible, bastante entendible. Y bueno, nuestro principal objetivo con esta serie de pláticas es precisamente que todas nuestras familias eh, durante esta pandemia, no nada más en esta pandemia, durante siempre y toda la vida, comprendamos que efectivamente podemos ser inteligentes en diferentes ámbitos de nuestra vida. Todos tenemos estas inteligencias y pueden convivir unas con otras y mejorar nuestra vida. Solo es cuestión de que lo sepamos. Misandra... Ok, muchas gracias. Eh, felicitaciones, profesor David, eh, nuestro titular en el área de inglés, ya que somos un colegio bilingüe, de los grupos de cuarto y quinto, porque dio un tema muy general, muy parte de la cultura de nuestro colegio. Eh, sí les quiero recordar a toda la comunidad, a los papás, inclusive los que tenemos más de un hijo, nos podremos dar cuenta que no son iguales que aprenden diferente entonces como maestros con mucho más razón tenemos que conocer a todos nuestros alumnos ellos desarrollan diferentes habilidades por supuesto que enseñamos las ocho y lo que se vaya generando todas se pueden potenciar pero hay niños que desarrollan más unas habilidades que otras no se les puede enseñar de la misma forma Ok, entonces con eso nos quedamos, muchas gracias, y también si se pueden dar cuenta la importancia de trabajar con material didáctico, los niños nos lo agradecen, es mucho más digerible, se si aprende, yo aprendo más con los cinco sentidos, así es. Entonces, así es como estamos trabajando en el Colegio Howard Gardner. Felicitaciones, profesor David, eh, muchas gracias, Moni, por ser eh, el apoyo, y muchas muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos, nos vemos mañana con un tema muy importante también, herramientas que estamos utilizando en esta modalidad virtual. No se lo pierdan, mañana 6 de la tarde, Facebook Live, Colegio Jaguar Garner Oficial, denos like y compartan. Muchas gracias, hasta mañana.